Yo entiendo que, que lo ha hecho bien. Que he querido claro. dar sí. eh, no ha y Luces y sombras. Ha pasado de lo sublime a lo ridículo. Es, momento, pero hay algo que ha hecho él, muchas cosas. Que es la parte de que cuando él recibe críticas, entonces se molesta. Se molesta. Claro. Y esa parte tiene que mejorar. Tiene la no, porque él público. es un artista, además, los artistas son así. Y Miren que una... Que cosa. esa parte. Él es un artista. Asesor, los asesores, por favor, y, que lo y manejen. Y esa parte... Y pueden en esa parte admitir que Sócrates explicó y que la alcaldía y su estrategia es la de presentarle un presupuesto al, al pueblo que dentro de el momento que vaya a la discusión sea el presupuesto que conjuntamente me van a quitar el, el, no, no, no. Se le el... No, no, por favor hay que decirle que tenemos que comprar micrófonos que son omnidireccionales. ¿verdad? Queremos escucharte. El... que queremos escucharte. El... Okay. Si a la empresa, por favor, los Entonces... micrófonos tienen que, vamos a comprar varios micrófonos omnidireccionales no, no para que no, no, no, no se vean pegado del, ah, okay. del micrófono. Entonces yo digo, que no obstante, a esa cuestión, <ríe> pero me luce que no deben de tomar, no deben hacer este tipo de actos en el momento... Por, por una condición de gestión política frente al Consejo de Regidores, porque deja, de, deja entredicho que el Consejo de Regidores lo va a transformar y no es el presupuesto que el alcalde quería y la sociedad civil quería. Pero quizás no, es ahí pero quizá donde no, pone no. entredicho, digo yo, un tanto la. Moral del Consejo. Ahora bien, puede ser, ser Francis, sí, que no sea una intención del mm. propio síndico, sino eso se produjo ahí, porque ahí hay gente que camina por donde le soplan los vientos. Sí, sí. Mira, yo acabo de recibir una llamada. Es una primicia yo acabo de una primicia. A recibir, propósito de alcaldes. Yo, yo, yo acabo de recibir una llamada sí. de Rafael Fernández. Ajá. Y que nos dice: nos dice que ciertamente él autorizó a que él, no, él me autorizó a decir, decir? que ciertamente <ríe> ellos fueron invitados como parte de la del grupo de, de trabajo de, de la oficina para el desarrollo porque el padre Xat les pidió que fueran okay. asist, y asistieran fueron en representación de la universidad pero ellos allí fueron a escuchar a ver claro. La, claro, la propuesta proyecto, de proyecto lo, claro. es que no, no claro, lo que tú dijiste no, no, son... y que no hay que se encontraron que quieren esperar y esperan que no se, no fuera un acto adrede con los Odilín y las juntas de vecinos. O sea, que no lo hayan utilizado. Mira. Que no, no lo hayan utilizado. Junta de vecinos. Yo pienso... Yo pi